Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy poniendo aquí los filtros. Ese filtro se ve bien, se ve como moradito. Vamos a poner un poquito más de luz. Listo, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de viernes por la noche. Bautista se unió. Bienvenido, Bautista. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Eh, Ronin, un abrazo a Montserrat Jurado también. Arles Efesto, un abrazo, a mi hermano Arles. A Willy Stringfield también, un abrazo. Enrique también, Berenice Rosa, saludos desde California. Francis, allá en Twitch, un abrazo. Saludos a mi esposo Volcom, por favor. Un abrazo para tu, a tu esposo Volcom. Está padre su nombre, ¿no? Volcom. Un abrazo para tu esposo Volcom. Saludos a Lalis. Lalis Padilla, un abrazo. Juancho Panamá, Ox, salúdame. Un abrazo desde Ciudad de Iztapalapa. Un abrazo a distancia. Gracias. Un abrazote. ¿Estás en Twitch, Oxlack? porque no me llegan las notificaciones de Twitch, mi hermano? Estoy en Twitch, estoy en Facebook, estoy en YouTube y estoy en... Eh, en Instagram también. Yo no sé por qué estos lentes los limpio, los limpio y no se limpian. Bueno, aquí ya me no acordé dónde está el líquido, el líquido limpiador, bueno... Voy a tener que limpiar con esta toallita. Hola, hermano, te envío un fuerte abrazo desde San Pedro del Jujuy, Argentina. Un abrazo hasta Argentina a Jit EBM. Hola, Jit EBM. Una pregunta, ya que estás en pantalla, ya que mandaste saludos. Eh, ¿Tú no me echabas tierra en mis páginas de Facebook? ¿No eras como que me insultabas en mi página de Facebook, Jit EBM? no llegaste a mi página por, pues por el problema este con este señor, que es muy grosero, y no no llegaste como a insultarme o a, a echarme tierra, JDBM, porque creo que vi por ahí un comentario ahí malo, tuyo, entonces me pareció muy raro, dije, no, pero pues si ella saluda en mis transmisiones, entonces, ¿por qué me está echando tierra?, Así que Jit EBM, explícame, yo también soy de yo, De yo. ¿qué es yo? Explícame, Jit EBM. ¿Sí me echas tierra? ¿O, o, o cómo, cómo está ese asunto? Eh, aquí esperando la transmisión para cenar. Saludos, Oxlack. Bienvenidos a todos. Yo ya cené. Esta, esta vez. Uy, me tengo que tomar mis pastillas y mis gotas. Carlos Abraham Villagómez, un abrazo. Hola, crack, saludos de San Luis Potosí ha que es príncipe para normales últimamente no, y ya sé por qué. Pero eso es un tema que tengo que hablar aparte. Un hilo y, lo, un y yo es hermoso, no sé qué si yo. Ayer estuvo Melissa con el Cubo en México. Ayer estuvo Melissa con el Cubo en México. ¿En serio? Wow. Wow, no, pues bueno, que duren, ¿no? Duren, duren. <risa> Dándale no, saludos a Diana Maiden que te está esperando. Espere y espere. Un, un saludo para Diana Maiden. Un abrazo. En todo está Oxlack, dice canina Nava. Jit sobre unos dogos de la uni. Saludos que veo el futuro a medianoche te dará sueño. Veo el futuro a medianoche te dará sueño. Oxlack, chiquito bebé, dice Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que no, yo creo que te confundiste. Y yo es hermosillo. Bueno, bueno, Jit JIT, JIT, ahí está el tío Roy también en la transmisión esta noche, el tío Roy, bienvenido tío Roy, ¿qué estás haciendo tío Roy? Bueno, saludos, Elizabeth Heredia, tío Roy mañana llega temprano por favor a trabajar porque tenemos unos videos que subir mañana, entonces llega temprano por favor tío Roy para que la gente se quede con videos mientras nosotros nos vamos a emborrachar en la tarde, si no... Llegas temprano, no podemos ir a emborracharnos ni poder jugar FIFA. Está Mérida, ojalá pronto regreses a las investigaciones como las que hacías en tus inicios, extraña tu esencia, ojalá. Ya expliqué muchas veces por qué ya no hago investigaciones, eh, por qué las dejé hacer, está editando el video de mañana. Ya expliqué varias veces por qué ya no hago las investigaciones como antes. Eh, buenas noches, chicos. ¿Cómo estás? Dice Lorena Redón. Bien. Saludos desde Tonalá, Jalisco. Hoy estoy enojado. Hoy estoy enojado, gente. Primero, porque no hay estrellitas. Segundo, porque no hay superchats. Y tercero, porque me enojé por algo que ahora mismo... A ver, voy a ver si puedo compartir. Sí, vamos a compartir pantalla. Uh -huh. Vamos a compartir pantalla. Eh este año, ah cabrón, por qué no me sale, ah cabrón, a ver, esto tiene que estar abierto, ¿no? Sí, ah Whatsapp, ahí está, bien, bien, bien, bien, bien, ¿qué tal? Saludos, muy bien, mira Javier Rodríguez nos encontenta, dice, ¿qué tal? Likes, saludos desde Chicago, eres un grande, haces muy buen contenido. ¿Saben qué? Enfrente de todos ustedes me voy a dopar. Esta es una transmisión especial porque enfrente de todos ustedes me voy a dopar. Me haré algo aquí, me voy a amarrar la... Aquí me voy a amarrar la mano. Y después lo voy a hacer así. Así que lo van a ver en vivo. ¿Por qué piensan que, que soy raro, que...? que X cosa, pues porque me dopo, pero me dopo antes de la transmisión, pero ahorita como se me pasó y empecé la transmisión, me voy a tener que dopar frente a todos ustedes, así que grábenme para que puedan, eh, cuando yo sea gobernador, puedan sacar ese video y digan, miren cómo Oxlack se dopaba frente a todos, maldito, no voten por él, entonces pues de una vez para que agarren, voy por mis cosas para doparme, ¿Qué más ocupo? Ah, sí. Antes de empezar a pelear, por lo que voy a pelear esta noche, me tengo que dopar, porque si no, se me va a olvidar y. Pues no. Vamos a. Ah, no me están viendo en, en YouTube, ni en Facebook, ni en Twitch. No me están viendo, pero ya me estoy dopando. Ok. Ay. Eh, emborrachándonos con una carne asada en un rancho de Nuevo León. Saludos. Hablando de Nuevo León. Ahorita les voy a traer un caso. Me recuerda a mi hermano que es diabético y se tiene que inyectar desde los 8 años. Dice Carmar 13. El Ox está drogando, dice Richard. Bam. Escuchen cómo le estoy haciendo. OXYoutube no me notifica tus directos, pinche YouTube no me quiere. Bueno, esto ya quedó, esto vamos a poner por acá y luego viene la otra. Bueno, eh, ¿por qué el título? Porque de verdad estoy enojado, estoy enojado. A ver gente, les platico el chisme del día de hoy. Les voy a platicar el chisme del día de hoy y ustedes me van a, a comentar si estoy en lo correcto, si soy un exagerado, si qué pasa. Uh -huh. ah, listo. Ya me tomé la del, la, del, la del enojo, ya me la tomé, y la del sueño ya también. Yo sí me sé el chisme, dice Elena. Ox, viéndote diario con mi esposa Maru Gonza desde La Paz. Un abrazo para ti, tu Esposa Mara Gonza, Maru Gonza, pues muy bien, miren, resulta lo siguiente: pero el clona se debe diluir, Ox. Sí, ya me lo eché sin diluir. Corazón me da tanto sueño. Cuento historias para no? Cuenta el chisme, Ox. A ver, yo no sé. Eh, creo que me disculpen todos aquellos amantes del rap, es su rap, ¿no? Porque la verdad. El rap de ahora, de los chamacos de ahora es, la verdad está bien pinche feo, pero yo no puedo decir nada porque se molestan mucho los, los de la, los de la, ¿qué? Los de la cristal, los de la, los de la generación de cristal. Yo lo voy a contar mi buen ya lo va a contar mi buen ox. Sí, si no, ahorita le hablo a Elena y también que nos cuente. Porque no me sé una parte de la historia. Que me perdonen todos los raperos de actuales, porque supongo que es actual. Sucedió que un rapero venezolano, no sé ni cómo pinche se llame, ni sabía que era rapero, ni sabía menos que era venezolano. Vino a México, no sé a dónde, ni qué hacer, ni nada. mucha te dice Santiago Moreto. Un abrazo mi hermano Santiago. Y sucede que en Nuevo León parece que lo detienen, lo detienen en el aeropuerto, Migración lo detiene por sus papeleos. Creo que hay un problema con los venezolanos. Eh, ustedes saben que están yéndose a diferentes partes del mundo. Entonces, hay un México ha puesto como restricciones a los venezolanos para entrar al país. Entonces, no a todos los deja entrar. Este rapero venezolano no sé que, cómo haya entrado, yo supongo que bien, que debe tener sus papeles en buen estado y todo, pero al tomar otro vuelo que no sea donde dónde lo iba a tomar, Migración lo detiene. Entonces lo, lo detiene precisamente por sus documentos y se supone que desaparece, que no sabe nada de él. ¿Por qué? Porque su teléfono es apagado y entonces no saben qué sucede. Y parece que sus fans, parece que la gente que iba con él, comienzan a hacer eh, algunas publicaciones en Twitter. Publicaciones que seguramente no estoy informado, pero me parece, puedo pensar, creo, imagino, que Franco Escamilla las retuiteó, las compartió. Voy a leer el texto de estos tweets. Dice, aquí los voy a compartir, y dice lo siguiente. <coughs> exigimos a las autoridades de Nuevo León y al presidente de México, ¡ay, cabrón! Hasta mi, mi abuelito lo, lo metieron en el chisme, o sea, exigimos, no de señor presidente, no. Exigimos a las autoridades de Nuevo León y al presidente de México, ¿eh? no se andan con chingaderas, al mismísimo... Preciso, que liberen a Lancer. Chingase quien sea Lancer, pero lo, lo vamos a descubrir. Amigos, familiares, compañeros de trabajo y todos sus seguidores, queremos hacer de su conocimiento que el artista Junior José Gámez Uzcategui Aka Lancer. Lancer Lyrical se encuentra privado de su libertad. El día de ayer, jueves 2 de junio, a las 3 de la tarde, Lancer Lyrical fue retenido por agentes de migración y la marina en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, argumentando que su estatus migratorio tenía irregularidades. A partir de ese momento, Lancer desapareció. Apagaron su teléfono y lo mantuvieron incomunicado durante horas. No supimos nada de él. Levantamos una denuncia en Locatel y nos dijeron que no hay registro de Lancer en migración. Exigimos a las autoridades de Nuevo León y al presidente de México que liberen a Lancer. A las seis horas lo dejaron hacer una llamada y logró contactarse con nosotros. Exaltado por la situación y al borde del llanto, nos contó que los oficiales lo despojaron de todas sus pertenencias, lo humillaron, lo golpearon y torturaron. Hasta ese momento nadie le había dicho ni una sola palabra a Lancer sobre los motivos de su detención ni del lugar donde estaba encerrado. La llamada duró un minuto y colgaron de golpe, apagando nuevamente su teléfono. Exigimos a las autoridades de Nuevo León y al presidente de México que liberen a Lancer. Todo esto se los voy a explicar yo, porque estoy muy enojado, muy enojado con todos y con todo. Dada la, e Dada la poca información que tenemos y por detalles que el Lancer nos contó, creemos que está detenido en la estación migratoria de Guadalupe, un lugar famoso por violentar migrantes y no respetar sus derechos humanos. Hasta el momento no hemos logrado comunicarnos de nuevo con Junior y las autoridades migratorias digan saber algo, incide algo del incidente han pasado 24 horas desde que el Lancer desapareció y hasta el momento sigue totalmente incomunicado Tenemos, tememos por su integridad y sobre todo por su vida exigimos a las autoridades de Nuevo León y al presidente de México que liberen a Lancer creemos que liberen a Lancer, no cometió ningún delito es un artista que realiza actividades culturales en el país y su estatus migratorio está al corriente no vamos a permitir que desaparezcan a Lancer Lyrical. No vamos a permitir que se levanten falsos en su nombre. Él merece ser libre y, y tratado con respeto. Exigimos a las autoridades de Nuevo León y al presidente de México que liberen a Lancer. chinga sea Lancer. Lancer lírica. No sé. Venezolano, rapero. Para empezar, para empezar, y no es. No, no me lo vayan a tomar mal la generación de cristal. Pero aquí voy a la tienda y hay unos güeyes rapeando. Vas al centro y hay otros güeyes rapeando. O sea, güeyes rapeando es lo que sobran. Antes eran los emos, antes eran los darquetos, antes eran los pongs, antes eran los cholos. Antes había muchas eh, tribus urbanas. Ahora todos son raperos. Todos, donde vayas, hay güeyes rapeando. ¿Qué pasó? No sé, pero... ¿Qué de especial tendría Lancer? No sé ni quién chingase a Lancer, pero para mí todos son iguales, igualitos, todos hacen la misma chingadera. Perdónenme, a mí me gusta mucho el rap, pero el rap verdadero, ¿no? Ya todos los que son este, todos, son, exacto, todos somos Lancer, no sé quién chingase a Lancer, la verdad no sé. Pero bueno, ahorita les voy a explicar lo que sucedió en Migración porque eso no es nuevo, no es que hayan detenido al Lancer eh, y que lo quieran desaparecer, ni mucho menos. Entonces lo que me molesta, pues no es que desaparezcan a Lancer, ¿no? Sino lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el siguiente. Y entonces sale el gobernador, el gobernador de Nuevo León salió porque al parecer, y repito, esto no, no lo estoy confirmando yo, yo, pero eh, así como abundan los youtubers, dice Anix. Eh, sí, de hecho, de hecho, así como, como abundan los youtubers, afortunadamente yo soy youtuber de primera generación, así que a mí ni me volteen a ver. Yo nací con YouTube y mi canal es de la primera generación, así que a mí ni me digan. Entonces sale el gobernador de Nuevo León, porque creo que Franco Escamilla compartió estos tweets de Liberen a Lancer, o hizo una publicación de Liberen a Lancer, que no sé quién chingase a Lancer, pero el gobernador de Nuevo León inmediatamente salió con este video. Vamos a verlo. Ahora, logre que dejen libre a Lancer, de hecho lo estoy tallando. La gente de migración me dice que está bien, que está con un tema de situación jurídica migratoria, pero voy justo para allá para que esto se arregle y pueda salir de la estación y que se comunique con su familia. Espero en media hora poderlo pues, sacar, liberar de ahí de la estación y que pueda hacer sus actividades y obviamente ayudarlo a arreglar su situación jurídica. Y que salga adelante el Lancer. le estoy comunicando que voy llevo 20 minutos para allá. De forma que está obviamente completamente sano. Administrativa, no penal. En lo que arreglamos la situación jurídica, estoy a nada de resolverla. Y a todo, gracias a Franco camilla que fue quien me avisó. Ahí dice que gracias a Franco Escamilla, quien fue quien le avisó al gobernador de que Lancer estaba en, el, en migración y que ayuda para Lancer. No debemos, no permitamos que desaparezcan a Lancer. Entonces Franco Escamilla le pide al gobernador mismo que vaya a buscar a Lancer. Y el gobernador, en chinga, no, ¿No le importó que que en Nuevo León no hubiera agua, no le importó que hubiera chingo de mujeres desaparecidas, lo importante es liberen a Lancer, y en chinga el gobernador, a pesar de que era un lugar, o de que migración en el aeropuerto es federal, él fue a poner la cara para que liberen al tal Lancer, es fan de Lancer el Escamilla, ah, miren, Escamilla es fan de Lancer, ok?, y luego viene lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Viene lo siguiente y es este tweet. a ver, vamos a ver cuál es. Ah, este tweet. que dice Samuel García. Voy en camino a migración, si se está viendo o no se está viendo, perdónenme, aquí voy, aquí voy. Voy camino a migración para recoger a Lancet Lyrical y ponerlo a salvo. En cuanto esté conmigo, les informo. No tiene tiempo para eh, darle una cita al papá de, de las desaparecidas de la familia Becerra. No tiene tiempo para Devani, para Yolanda, para las otras desaparecidas, pero aquí en Chinga, como Franco Escamilla le dijo que le hiciera el paro, en chinga, el gobernador se fue directito a buscar al tal Lancer. Luego vamos a ver qué dice. A través de redes sociales me enteré de la situación de Lancer Lyrical. Aunque las autoridades migratorias responden al gobierno federal, ya pedí al secretario general de gobierno y al secretario de seguridad que intervengan para localizar y proteger los derechos humanos de Lancer. Ándale. Y después, ya que va sale con esta fotografía y Lancer, chicos sin chingas a saber quién es, dice, sano y salvo Lancer Lyrical, se viene para mi casa por lo pronto, Franco Escamilla. Y tenemos esa foto de los dos muy contentos, ya en la camioneta, ya rumbo a la mansión del, del buen eh, gobernador, del gobernador que prefiere ir a sacar y defender a un ciudadano eh, venezolano que es detenido precisamente por las leyes que rigen nuestro país en el que los venezolanos tienen problemas en el que los colombianos también tienen problemas para ingresar al país para eh, para tomar vuelos y demás esto es cuestión ya de, de gobierno, es cuestión de que el gobierno así ha hecho estas leyes, estas disposiciones para los extranjeros que son venezolanos o que son colombianos. Algo que es, algo que todos los días estaba pasando y sigue pasando, en el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, estaban deteniendo a todos los venezolanos que llegaban y precisamente les hacían eso precisamente les hacían eso los detienen voy a poner mi cámara precisamente a colombianos venezolanos los detienen en el aeropuerto cuando llegan a méxico porque eh, porque no son aceptados porque a pesar de que llevan papeles bien y todo eh, el gobierno mexicano tiene un, una ley contra estas personas colombianas y venezolanas de no permitirles las entradas y qué les hacen los llevan a cuartos separados como si fueran prisioneros, como si fueran delincuentes, les quitan los celulares, los apagan y los dejan ahí por, por días incluso, hasta que venga un vuelo de, re de regreso y los lleve a su país. Es un rapero venezolano, no importa que sea el presidente de, de Venezuela, ¿no? el chiste es que si hay leyes en México sobre este um, trato, que es un maltrato, la verdad, un maltrato para colombianos y para venezolanos, es por eso que lo detuvieron. Lo mismo sucede con todos estos eh, colombianos que llegan, no, solamente les piden documentos y demás, y simplemente todos los meten a, a cuartos y esperan a que haya un vuelo de regreso para regresarlos. Les permiten llegar a México, pero en México no los dejan estar en México, no los dejan estarse... Eh, llegar instalarse o poderse trans, eh, transbordar ni mucho menos entonces hay un gran problema en colombia por ejemplo se estuvo eh, en el año pasado estuvieron muchas personas denunciando en la en, en el cónsul mexicano en colombia precisamente que a los colombianos no lo estaban dejando pasar y que había mucho problema con eso. Mi novia tuvo problema de eso, y si quieren ahorita les, ya, les llamo y que nos platique un poco sobre su experiencia y cómo la trataron aquí en México. Y a los venezolanos había visto que había una, un, una nueva disposición en donde no los estaban, ya les iban a estar prohibiendo la entrada a México. Entonces seguramente este rapero pues entró por las buenas, a lo mejor sus papeles estaban bien como muchos de los colombianos y venezolanos, pero al querer tomar otro vuelo, quién sabe para dónde iba, a lo mejor para Ciudad de México o no sé para dónde iba, pues lo detienen. A mi novia también la, la han detenido en el aeropuerto, en, en diferentes aeropuertos, precisamente por, porque esas son las leyes y las disposiciones que pone el, la, el gobierno para con estas personas colombianas o venezolanas. Entonces aquí el, el gobernador fue precisamente a hacerle el paro a este a este rapero solamente porque Franco Escamilla le notificó que fuera a ayudarlo. Eh, ojalá, ojalá Devani, ojalá Yolanda, ojalá todas las desaparecidas hubieran sido amigas de un influencer para que el gobierno les, les pusiera atención, para que no hubiera sucedido lo que ha pasado, para que Yolanda no la hubieran puesto como que se desvivió sola. Y para que ya hubieran resuelto el caso de Devani, entre muchos otros que han sucedido en el gobierno de Nuevo León, para que la familia eh, la familia Becerra también estuviera ya encontrada, pero no, el agua sigue escaseándose en Nuevo León y el gobernador se preocupa por ir a ayudar a un rapero, a un rapero venezolano, por eh, porque se lo pidió Franco Escamilla. Miren, el gobernador puede hacer lo que su chingada gana se le dé. Espero no haya niños, por eso inicié tarde. No me gusta que los niños me vean decir groserías porque, pues, soy un ejemplo también para los niños y los niños me quieren por mis videos de criptozoología, por videos de otras cosas y me ven con sus papás o algo así. Eh, pero yo soy un adulto y me molesta mucho este tipo de situaciones y a veces no encuentro las palabras correctas para señalar este tipo de tonterías y las groserías son muy aptas para ese, para esos momentos. ¿Franco Escamilla el humorista? Exactamente, Franco Escamilla el humorista. El gobernador puede hacer lo que su chingada gana se le dé. Y si por órdenes o si por que Franco Escamilla le pidió que fuera a ayudar a este rapero... Este, puede hacerlo, puede hacerlo, ir y poner la cara y salvarlo de, de migración. ¿Qué necesidad hay de publicar esa fotografía en Twitter, etiquetando a Franco Escamilla? De, Franco Escamilla ya lo rescatamos, está sano y salvo, y ahora nos lo vamos a quedar un rato en nuestra casa. ¿Neta, gobernador? ¿neta gobernador de Nuevo León? ¿Por qué mejor es, no lo hizo sin decir nada? Simplemente ayudar a, al rapero y no tener nada que publicar de eso y, y concentrarse precisamente en los problemas que tiene su estado. Y que son dos. Y que yo no sé, yo no sé qué tan difícil sea gobernador, discúlpeme, si a lo mejor peco de inocente, si soy un completo idiota. Son dos problemas que hay más latentes en Nuevo León. La falta de agua y las desapariciones de mujeres. Yo siento que si uno como gobernador tuviera esos problemas, pues se tiene que arreglar de alguna u otra forma. De alguna u otra forma la gente no puede estar sin agua, es el líquido vital y no pueden estar desapareciendo las mujeres. Algo se puede hacer, algo, seguramente algo se puede solucionar, algo se puede hacer, pero este cabrón simplemente deja pasar, la, que pasen las cosas, mientras tanto vamos a hacer fotos para el Instagram, para el Twitter, vamos a hacerle caso a los influencers, queremos hacer eh, TikToks, ¿Y saben qué me dará más coraje? Personas como esta que voy a poner en la pantalla, como alberto2531, porque me los encontré en, en Twitter, me los encontré en Twitter. Yo puse precisamente que el gobernador, eh, pues hace falta agua en Nuevo León, hay feminicidios, pero su prioridad es un rapero. Y me salieron eh, personas como esta que está en pantalla, Alberto 2531, que en lugar de indignarse, defienden esa acción del gobernador. Defienden esa acción del gobernador porque es un rapero, porque es un freestalero, porque Franco es, es amigo de Franco Escamilla. ¡Ah! porque es amigo de Franco Escamella, porque es un freestalero. Ah, no, sí que el gobernador vaya a ayudar, no, sí estuvo muy bien que lo ayuden, que lo salven. Había un comentario bien pendejo que decía, "¿Por qué México siempre debe, nos tienes que poner en vergüenza ante los extranjeros?" Y un chingo de morros pendejos así como de 20 años para abajo que están mami mame con su freestyle y mami mame con sus raperos, está chido. Yo no sé si sea cultura esa, pero es echarse de habladas y ya. No le veo mucha cultura al echarse de habladas. Y si está bien que tengan ese, esa actividad, está bien, pero no porque sea un freestalero, porque sea amigo de un influencer, tenga todo eh, el apoyo del gobierno y gente como Yolanda, gente como Devani, como la familia Becerra, simplemente no los escuchen, simplemente le den vueltas, simplemente eh, hagan un cochinero y acusen a las mismas eh, a las mismas víctimas de que ellas mismas les le sucedió eso por ellas mismas. Entonces, como Alberto 2531, hay un chingo de morros de menos de 20 años que, que aplauden la intervención del gobierno en el que hayan ayudado a este fristalero venezolano. Para unas cosas, el gobernador es una mierda, es un completo idiota, pero ahora que ayuda a un fristalero como focas, aplausos para el gobernador que fue a salvar a nuestro fristalero Y el fristalero va a empezar a chinga tu madre tú, que yo soy mejor y que no sé qué. Esas pendejadas son las que dicen, ¿no? No no creo que, que en sus letanías que dicen digan cosas interesantes, ¿no? Que, que dentro de, de sus palabras haya filosofía o algo que te haga superar como persona, ¿no? Yo soy más chingón que tú porque tú te callo lo, la boca y no sé qué más mamadas. Güey. estoy enojado por, ya me imagino el mismísimo presidente yendo a, a liberar este cabrón de migración, cuando en migración hay un chingo de gente metida en esos cuartos, tratada súper mal, porque así es el la disposición que pone el, el gobierno mexicano para colombianos, para venezolanos, ni me sale el pinche rap, quisiera que me saliera un rap, eh, pero podemos escuchar uno y vamos, vemos qué dicen. Seguramente no dice nada filosófico, algo que te cambie la vida. Hay raperos muy buenos, ox ¿De qué hablan esos raperos buenos? ¿Hablan de la gracia del Señor Jesús, acaso? ¿Hablan de... Hablan de... ¿De qué hablan los pinches raperos? Es que yo no lo encuentro, yo no, yo no los describí, no, no me caen mal, eh, de hecho veo algunos, eh, me, me entretienen. Pero no podemos comparar un problema de un rapero famoso por los chicos de 20 años a situaciones tan graves como la desaparición de mujeres en Nuevo León y como la escasez de agua o sea, ese de escasez de agua, qué problemón es, y el de las mujeres, súper problemón. Y este cabrón tomándose fotos con el este güey, y me lo voy a llevar a mi casa, Franco, ya está sano, salvo, se viene para mi casa por, por lo pronto, esta foto... dice, dice Pedro Sebastián, no, la, igual hay que respetar su cultura de rap, que no nos guste o no es independiente de lo mal del gobernador, este, aquí por eso estamos mal, por andar respetando pendejadas, eso es lo malo, y pueden tener su cultura de rap y lo que tú quieras, si a mí no me gusta y quiero hablar chingaderas, puedo hablar chingaderas porque estamos en un país donde hay libertad de expresión, a mí un montón de gente me dice que los fantasmas son una tontería, que son una basura y demás. ¿Y pues qué les digo? Pues nada de su libertad de expresión. A mí me parece que este acto de Samuel es una verdadera vergüenza. Yo no sé quién, yo no sé quién votó por ese güey. Yo no sé quién votó por él. Desde las elecciones se veía que era un pobre cabrón que no tiene ni idea tapado de la cabeza, y su esposa también, personas que son eh, materialistas, lo siento huecos, vacíos, sin conocimiento, y yo no sé por qué al final terminaron ganando esas elecciones, ¿qué les pasa gente de Nuevo León? ¿qué les pasa gente de, de Morelos? ahí con... Yo voté, por, yo voté por ELOX, ¿en serio Elena? A ver, te voy a hablar por teléfono, Elena, y quiero que me expliques qué le viste de bueno a este cabrón y por qué votaste por él. ¿Cuál fue tu problema? A ver, vamos a llamarte, Elena. ¿Por qué me cuelgas, Elena? No te voy a regañar, Elena, no te voy a regañar. Platícame nada más el caso de, del agua. Platícame el, el caso de la escasez de agua. No te voy a regañar. No te voy a regañar. Contéstame. No pasa nada, Elena. A, aparte, ya hace falta que, que nos contestes. No quiere contestarme. Miren, Elena, no te voy a regañar. Tranquila. Ella no votó por él, dice Talia Lonesoni. Dice, lee bien. Yo no voté. Estoy cenando. Ah, ok, está cenando, está cenando. Bueno, cuando termines de cenar nos platicas sobre la escasez de agua. Quiero ver qué tan qué tan grave es el problema del agua en Nuevo León. Yo lo he estado escuchando por todos lados y me gustaría ser, eh, me gustaría más conocer la parte de ser gobernador. Yo no sé si el gobernador sí tenga eh, todo el poder para poder hacer lo que él quiera. O simplemente sea un títere y sea la, la cara de, detrás de empresarios, detrás de grupos criminales, detrás de más, de más personas y que él sea solamente la cara. No, no sé, quisiera saberlo bien, si el presidente, si el gobernador de verdad pueden hacer cosas, tienen el poder de decir qué hacer o no hacer, o simplemente es un rostro, pero los que gobiernan atrás de ellos son los, eh, los empresarios y demás. Yo quisiera saber eso porque en serio, a mí me preocupa, me, yo me pongo a pensar lo del problema del agua. Afortunadamente donde yo vivo, el agua no escasea, pero si escaseara, es terrible, porque es terrible, simplemente es un líquido vital y estar comprando, por ejemplo, pipas de agua, ok, si tú tienes dinero suficiente, puedes estar comprando pipas y pipas y pipas de agua. Ha sucedido que de pronto hay escasez de agua, pero se soluciona. De hecho, donde yo vivo, el agua nos, no, nos llega, tenemos una planta que nos está dando agua constantemente y la Ciudad de México se está quedando sin agua y entonces nos está quitando parte de esa agua para llevarla a Ciudad de México. Es un problema el del agua que lleva mucho tiempo, quizá no está muy platicado, quizá no se los dejan ver muy claro, pero el agua nos va a escasear, el agua va a escasear y si en el norte está escaseando, es un súper problemón porque de dónde hay, hay fuentes acuíferas ahí, de dónde sacan el agua, se supone que debe, debe de haber... Eh, Pozos, debe haber agua subterránea, ríos subterráneos, de dónde pueda estar fluyendo agua, pero si ya se los acabaron, si ya no hay, ¿de dónde van a sacar si son, es el norte es desierto? Todavía en el centro y en el sur de la República Mexicana tenemos mucha agua, afortunadamente eh, tenemos todavía ríos contaminados y si lo que quieran, pero hay, tra hay tratadoras de agua y demás, eh, hay lagos y cosas así pero en el norte es puro desierto puro desierto a mí me parece que es un problemón y debería estar yo preocupado si fuera gobernador de Nuevo León buscando alternativas todas las alternativas que haya para solu solucionar eso y no solamente ponerle un parche ahí mientras, mientras yo soy gobernador tratar de solucionarlo son dos cosas, bueno, son un montón de cosas, pero hay dos cosas principales, el agua y la desaparición de mujeres. Creo, creo que dos cosas, siendo el gobernador y teniendo todo el poder, el mismo poder que tuvo para ir y hablar con el secretario, para poder sacar a este chico venezolano de donde lo tenían en migración, con ese mismo pinche poder que vaya y hable con todos los secretarios, gobernadores de alrededor, presidentes, lo que sea, para poder solucionar lo que tienen en Nuevo León. No creo que sea difícil. Creo que es difícil el caso, pero no creo que se le complique si él es para eso trabaja, se supone. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y yo creo que vamos a seguir viendo este tipo de cosas con estas dos personas, con el gobernador y su esposa porque son dos chiquillos, son dos chiquillos que están en la, en la etapa de querer hacer TikToks y querer hacer redes sociales y güey, vamos a echar una carnita asada, quieren echar desmadre? son jóvenes, son jóvenes y ricos, nunca pinches han tenido necesidad, no conocen las colonias más jodidas de Nuevo León, no saben todo lo que necesitan y lo que padecen las familias pobres y más necesitadas de, de, de Nuevo León, nunca han sentido que es ir en un transporte público, ni vivir al día, ni ser un empleado, nunca han sabido eso, simplemente viven en su burbuja desde que siempre han sido ricos, siguen siendo ricos pero ahora ya van a quedar en la historia, y cuando salgan, seguirán siendo ricos. ¿Quién chingás votó por estas personas? ¿Quién chingás? ¿Por qué, gente? ¿O fue un fraude? Oxlack, sea, tú sí conoces esas colonas, dice Adrián Saucedo. Pues yo sí conozco un chingo la pobreza, un chingo. Y si no conoces mi historia, pues te has perdido de bastante, ¿eh? Porque ahí he presentado en diferentes lugares mi historia, y se sabe qué he hecho yo, a dónde he llegado y cómo he podido salir adelante, a pesar de sexenios y sexenios de cabrones presidentes. No sé ni cuántos presidentes vaya, pero en cada parte, en cada presidente, ni uno de esos me ayudó, ni uno de esos me hizo mejor vida, yo tuve que pelear y luchar, salir adelante desde niño, sin importar que eran los presidentes, los gobernadores y los mandatarios principales de este país. Yo soy de Monterrey, dice Sonic y tienes razón, ¿cierto? En lo que dices, Oxlack. Creo que lo que más me pesa son precisamente los comentarios de los chicos de menores de 20 años, que son los que siguen a los freestyleros o freestaleros o eso. Está bien que tengan un gusto, pero su gusto los lleva a defender más allá o no ver las cosas malas. Mientras beneficien a su freestyle, a sus raperos, no importa que no haya agua, no importa que se desaparezcan las mujeres. ¿Por qué defendemos... ¿Por qué defendemos a pendejos? ¿Por qué defendemos las pinches tonterías que nos eh, nos envuelven? Y no ponemos atención en las necesidades, en las situaciones, en las cosas que necesitamos como sociedad. Y les voy a dar otro ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo igualito. No sé si el día de hoy o el día de ayer, el escorpión dorado fue al programa este de Ventaneando. ¿No? ¿Por qué sé todo esto? Pues porque yo estoy en redes sociales día y noche, esa es mi vida, ese es mi trabajo, aprender, saber, conocer qué está sucediendo en el mundo de todos lados. No sé si fue ayer o fue hoy el escorpión dorado a este programa Ventaneando, con Pati Chapoy, se llama Ventaneando. Bueno, como saben, el escorpión dorado es un lépero, es un, un personaje nefasto, un personaje que denigra a los demás, un personaje que dice groserías. En este caso, pues le dijo cosas a, al Pedrito Sola, ¿no? Pedrito Sola se enojó, Pedrito Sola no estaba aguantando la carrilla, Pedrito Sola se sintió humillado, se sintió que se estaba burlando del escorpión dorado. Yo no vi en ningún momento que Pedrito Sola dijera algo malo del escorpión dorado. Simplemente el escorpión dorado llegó y empezó a chingar a Pedrito Sola, y a chingarlo, y a chingarlo, y a chingarlo. Pedrito Sola se enojó. ¿Y qué resulta? Pues en Twitter un trending topic, o más bien eh, una... Está en tendencia el escorpión dorado. ¿Por qué está en tendencia? Porque Pedrito Sola se enojó de que el escorpión dorado le dijera tantas cosas y lo estuviera chingando. Veo los comentarios y dicen... Eh, ja, ja, ja, ja. Eh, que no entiende que el escorpión dorado es un personaje, o otros decían, para que se le quita al Pedrito solar él sí puede criticar, pero si lo critican, eh, no se aguanta. El escorpión dorado es lo mejor y no sé qué. Es decir, la gente aplaudía y defendía al escorpión dorado, y con su risita pendeja de que si los tuvieran enfrente, si tuvieran enfrente al escorpión dorado y le diría a un chico, un chico de estos de 20 años, chinga tu madre, estás bien Naco, y el, el, el morro diría, ah, ah, ah, ah, me dijo Naco el escorpión dorado, ah, es, un, es un personaje, gente como el escorpión dorado, gente como el gobernador de Nuevo León, o como otra bola de imbéciles, que pasan por encima de las personas, lo siguen haciendo, porque nosotros seguimos con nuestra recita de pendejos de ah, ah, sí, ah, el escorpión es, es un personaje. Por dejados, por pinches agachones, por no darnos a respetar, me vale madre si el escorpión dorado es un pinche personaje que me respete el cabrón cuando, en un, en un momento que tú que llegues y que te empieza a insultar, cuando lo molestaste o por qué tiene toda la, la oportunidad de estarte diciendo groserías, ¿quién le da ese poder? Cuando va por la calle y chinga a tu madre, o que le dice cosas a las mujeres y demás cosas, si nadie le está diciendo nada, ¿por qué? Que sean personajes, se, se respaldan en que sean personajes, se respaldan en eso, ya cuando se quita la máscara, no, sí. Sí, el escorpión dorado es un personaje el cual es una sátira para las personas que, que son de esa forma chinga tu madre todo eso que hacen como personajes son lo que traen de cagada adentro de su de su mente y de su vida pinche gente me tiene cansada esa gente que pasa sobre los otros y los otros se ríen como idiotas en serio dejen de pinches idolatrar a gente como el escorpión dorado o como este güey Gustavo, o este güey gobernador de Nuevo León. Respétense, respétense. Por eso nos tratan como nos tratan. Por eso nos tienen en esta sociedad y padecemos lo que padecemos. Porque le damos todo el cariño, toda la oportunidad de que gente como esa pase por encima de nosotros. Y los justifiquemos, justifiquemos. Les voy a platicar lo que, ya les platiqué mi, lo que me sucedió con el escorpión dorado, me hizo una grosería en un evento cuando, donde fuimos los mejores youtubers del momento, me hizo una grosería y yo después del evento me lo encontré, le dije, mira, yo soy tal, mucho gusto en conocerte, nos tomamos una foto, al siguiente día en twitter, Puse la foto, lo etiqueté y le mandé saludos. Le dije, para que me conozcas, para que, para que me conozcas, para que me reconozcas. Y él puso, de chinga tu madre, no te conozco, güeyes con menos de, 3 millones, de 5 millones de seguidores, no, este, no los pelo, no sé qué más me dijo. Entonces fue como... Pinche güey, ¿no? Desde ese momento fue pinche basura, no la necesito, y vieron varios, vieron mi, que, que me sentí mal por porque este güey de una forma me humilló, y una de esas, que qué bueno que ya no es una influencer reconocida, pero antes era como una influencer que andaba ahí como eh, con la vara alta, me dice, no le hagas caso, así es el escorpión dorado, es un personaje, chinga tu madre, tú y el escorpión dorado, personaje o no, yo no estoy haciéndole nada para que me falte el respeto, para que me humille ni siquiera le ni, ni siquiera le le dije algo, ni siquiera le hablé simplemente me humilló entonces por eso me cae más mal todo este problema con los chicos de 20 años para abajo, que son los que defienden a estos influencers que defienden a lo que a ellos les gusta por eso no estamos unidos, por eso la sociedad padece un chingo, porque cada quien se va se va para su, su lado, defiende lo suyo. En lugar de que todos fuéramos y tuviéramos una voz firme, alzáramos la voz, pidiéramos lo que necesitamos y pusiéramos a nuestros gobernantes a trabajar como se debe. Y a los influencers, tomarlos como son personajes, pero que no crucen la línea al tal grado que te falten al respeto. O que des la vida por ellos. Ya les dije muchas veces, controlen su propia mente, porque si no, alguien más lo hará por ustedes. Despierten, gente, despierten, respétense. Respétense porque no los van a respetar. Aquí hay mucha gente mala, mucha gente mala y poderosa. Hay muchos influencers que ustedes los hicieron influencers. Yo me acuerdo de Kimberly Loaiza y me acuerdo de Pantoja. ¿Cómo se llama? Juan de Dios Pantoja. Yo me acuerdo cuando empezaron. Badaboom comenzó a tomar videos de youtubers para ponerlos en su página de Facebook. Y nos llamaba y nos decía, ¿puedo poner tu video? Le vamos a poner tu, tu página para que te sigan. Y como Badabum era una página muy grande en Facebook, la mayoría de youtubers decíamos sí. Uno de esos, de esos youtubers que fueron, eh, que les pidieron sus videos, fue Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Eran youtubers chiquitos, eran youtubers que hacían retos. No eran famosos, no era nada. Pero hicieron un video donde se metían un plátano completo en la boca. Pelaban el plátano y se lo metían completo en la boca. Todo, todo el plátano se lo metían completo. Me acuerdo que ese, ese video me pareció estupidísimo porque dije estos güeyes se pueden ahogar. Se puede morir por estar haciendo esas tonterías, meterse un plátano completo. Bueno, pues tuvo tanta gente, tuvo tantos likes, tuvo tantas vistas, que Badaboom lo puso en su página de Facebook. Y de ahí tuvo más reproducciones, más vistas, más compartidas, y ahí comenzó Kimberly y Juan de Dios a subir y subir y subir y subir y hacer más videos. Similares y más videos similares Y subir y subir y subir Y ahora son los máximos influencers De México, ¿no? Les puede gustar lo que hagan No sé qué hagan Les puede gustar, creo que cantan Y creo que unos Creo que los dos son regga, reggaetoneros ya Pueden gustarle su música, ok Pero Voy a contestar esta, esta llamada Hola, buenas noches. Me pueden llamar, me pueden, me pueden decir lo que quieran. Esta persona parecía que era de Monterrey. Tenía ahí un, un, este, una imagen del Cerro de la Silla. Entonces pueden tener sus, sus, sus, a, su, a la gente que quiera de sus influencers, ¿no? A sus favoritos influencers. Pero gente tengan cuidado a quien idolatran yo he convivido con muchos de esos influencers con muchos y les puedo contar muchas anécdotas de cómo son con la gente les puedo contar yo mismo he visto cómo los tratan yo mismo he visto cómo cómo son yo he convivido con muchos de estos influencers de todos de todas las generaciones recuerden que yo estuve desde la primera generación entonces todos los eventos que hace YouTube, que hacen las networks, que hacen los, eh, las productoras, que hacen las eh, marcas, todas esas fiestas, pues vamos y los conozco. Los conozco así, sin fans y los conozco con fans. Y la verdad que he visto cosas que, que digo, qué mala onda. Si los fans supieran cómo son estos cabrones. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Habla Diego. Este, nada más esta llamada es para saludarte. ¿Nos hablas de Monterrey? ¿Nos hablas de Monterrey, Diego? No, de Reynoso Tamaulipas. Ah, es que tenías acentito como del norte. Muy bien, Diego. ¿Algo que me quieras decir, lo que quieras? Pues, ah, sí, eh, quitar una algo. Hola, soy Fanny. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Muy sí, bien, gracias. Nada más para decirte que te seguimos desde tus inicios. Sí. Desde que no había otro que sea contenido de terror, que teníamos que haber olvidado de la morsa para asustarnos. <risa> Sí, sí, sí, recuerdo. Sí, ya tienen, entonces ya tienen sí, sus añitos, ¿no? Ya están grandes. Sí, ya muchos años. Y sí, yo apenas tengo te como un mes siguiente también. Ok, pues bueno, gracias. ¿No hay niños ahí con ustedes? No, no, no, aquí. Ah. Por las personas, por los dueños, sí. Por los do, doños. Puros doños. dones, donitas y dones. <risa> Muy bien. Pues bueno, les agradezco la llamada para, bueno. para sí. un saludito. Bueno, hay que seguirnos viendo. Saludos, que estén bien los dos. Sí, bye. Cuando haga eh, transmisión de que me platiquen cosas paranormales, a ver si me llaman y me cuentan una historia. Sí, aquí los aquí te amargamos. Saludos. Adiós. Adiós. Bye. Bueno, me desahogué, me desahogué. Ah, pero al final de cuentas este mundo es de respeta y respeta y respeta. Tal vez no esta noche no respeté nada de sus gustos, tal vez no respeté a su gobernador favorito, a su freestyler favorito, discúlpeme por no respetarlo, simplemente quería expresarlo, quería explotar, me sucede a veces, pero termino, siempre termino con esto de tengo que respetar. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo te llamas? Te escucho desde tiempo, por eso no contesté ahorita. Ah, mira, la transmisión bájale si la estás viendo en algún dispositivo para que no se encima. Sí, ya te bajé y te escucho aquí directamente en el, en el móvil. Perfecto, mi hermano, cuéntame, ¿qué me quieres decir? No, primero que nada, sí, sí, realmente soy un seguidor desde de hace mucho tiempo, cuando empezaste con Paranormal y que descubrías todo lo eh, desenmascaradas, todos los este, videos estos que seguimos todos. Sí. Muy bueno. Uh -huh. Pero si ahorita como que te exasperaste y vas a explotar, ¿no? Algo así. Ya, si este. El... Sí, sí. Y apoyo lo que estás diciendo en cuanto a todo lo del agua y toda esta onda que está pasando. Sí. Un no, no seguidor sé, arduo de, de, de todo este, de esta onda de Ebony. Vivo relativamente cerca de, de donde está pasando todo. Ok realmente no ha cambiado nada en cuanto a la zona ¿Sí? porque pues es una zona donde es digamos que es comercial no tú puedes llegar ahí atrás del motel nueva castilla sí. y pues todo sigue normal simplemente hay dos patrullas en, en ese en el motel motel Ajá. exactamente y tú te puedes ir atrás del motel y sigue la, la vida nocturna las, las fiestas. Y no es que esté mal, ¿no? Pero simplemente no hay un seguimiento <risa> en cuanto al camino que la niña siguió o cosas así, ¿no? O sea, todo sigue normal exactamente ahí. Sí, o sea... Y en cuanto a esto, sí me extrañó demasiado. Me, me, me enteré por ahorita, por lo que estoy viendo en tu en vivo, sí. de este chavo que ni siquiera lo conocemos aquí en Nuevo León. Yo creo que no seré el único que el gobernador fue por él y ahorita... Te mandé una foto ahí por el WhatsApp. Sí. Que hasta sale sorprendido con él. Yo ni lo conocía, no sé por qué fue por él, ni mucho menos. Sí, no, pues no, yo tampoco. Pero sí está, yo fui una de las personas que apoyé a él por la juventud, por el auge que le dio la, al, al, este... ¿Qué fue lo que...? Al gente empresarial que tenemos aquí. ¿Qué fue lo que te llamó la Pero, atención cuando estaba en proselitismo? Exactamente, sí, sí, sí, fue muy bueno, fue muy bueno. Ok, ¿qué decía? ¿Cuáles fueron nah. las, las, cosas te, te, te la eh, las cosas que a ti te llamaron la atención? Las cosas que me llamaron fue eso mismo, o sea, que tiene toda la proyección empresarial que todos aquí persiguen en Nuevo León, uh -huh. de trabajo, de inversión, de seguir adelante, pero ahorita somos como un, un Tijuana de, de todo México, ¿no? Eh, termina siendo un, un paradero de de gente inmigrante que, que al final del día tú ya los ves trabajando y que según el gobierno federal eh, no iba a haber este, como que permisos de trabajo para estas personas y ya están trabajando aquí en cadenas, pues, oxos, gasolineras, los sí. ves en muchos lados y no tienen nada de malo que trabajen, o sea, todos quieren trabajar y ganar. Pero se supone que no les iban a permitir esto y están trabajando todos aquí. Aquí me volvió a ser todo eso. Y hay muchas cosas que te pones a pensar y dices, bueno, pues puede ser muchas cosas que están pasando, creas, eh, creas delincuencia, eh, haces un déficit de algo. No, no, no, muchas cosas que me estoy dando cuenta siguiendo tu canal ahorita que... Eh, aborda muchos temas de estos no solamente lo paranormal y que también está súper chido lo que hiciste desde el inicio y y eso era sumamente importante para mí decirte que no dejes de hacer esto porque todos aquí hay mucha gente en Nuevo León que ahorita me traería a llamarte, sí. seguidor de hace, cuando empezaste hace no sé, 7, 10 años y ahorita simplemente todo esto está reventando, y nos tocó ahorita en Nuevo León, que nunca había sido, eh, pues, auge, en cuanto a todo lo que está pasando, sí, porque era Tijuana, Ajá. Las, este, las chicas aquí de Juárez, pero ahora tocó nosotros, que se vaciaron todas las presas. Sí, ahora Nuevo León está dando mucho de qué hablar, y no, bueno, precisamente, eh, tú si fueras gobernador, ¿Qué harías? Híjole, es una pregunta muy difícil, porque yo te pude decir, yo lo que haría, pues no sé, primero que nada, me escucha mal para muchos paisanos que están viendo tu canal, sí. pero enfocarme en el agua, porque desafortunadamente el asunto de las chicas siempre, siempre, siempre, siempre existía, y eso no es asunto de, de la población, es asunto de la ley. Pero lo que sí es asunto de la población, ahorita es el agua. Y que ahorita tenemos todos aquí más de tres días sin agua, es verdad. Y todos tenemos familia. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo dos bebés. Y pues, los tienes que bañar. Tenemos que lavar sus biberones. Sí. Tenemos que... Tener los alimentos y los trastes limpios. O sea, es, es un tema. Y no que sea de menor importancia lo de las chicas, porque mi, mi mujer va a trabajar, sale todos los días, sale con los niños y me voy a trabajar. O sea, es importante, pero cuando pasa un asunto así, pues, desafortunado con las personas, es asunto de la ley. El asunto importante social es el agua. Ok, muy bien mi hermano, pues te agradezco que nos hayas llamado y contarnos un poquito eh, de lo que sucede y tu opinión. Y pues gracias por estar aquí viendo la transmisión. No, te agradezco también eh, aceptar la llamada y que lo con su no te puedo contestar ahorita una disculpa. Y en serio que, muy efectivo tu opinión, yo... Y un comentario último. Muchas personas vemos in, eh, youtubers de todos y no es que... Y ha sido muy efectivo últimamente. últimamente porque puedo ver el otro canal que te ataca o que se atacan y al final del día, pues, los vemos a todos. O sea, y, y el, al final, yo creo que no se deben de atacar porque tú nada más le cambias ahorita a la, a la estación de YouTube y ves al otro y ataca y tú te metes al otro y vuelve a atacar y pues somos los mismos seguidores que tienen todos. Sí. Perdón, te estoy viendo de destiempo está en la pantalla y en la llamada. Ok. Y está... te agradezco. Y sígueme, está bien, está bien chido tú lo, que, tú lo que estás haciendo últimamente. Muy bien, mi hermano. Pues te mandamos un abrazote. Hasta Nuevo León. Que estés bien. Gracias. Viendo. Bye. Hasta luego. Estaba pensando en, en buscar este tipo. ¿Cómo, dices que, ¿Cómo se llama este? Bueno, vamos a ver aquí qué se llamaba. Ay, caray, esto que es... a Elena... No voy a entrar a transmitir de de hoy, pero aquí está mi foto para Luna. Ah, no. Esta es Elena. ¿Y Elena? No, ¿Cómo se llama? Donde yo estaba, aquí estaba. Se llama, ¿cómo se dice que se llama? Eh, Lancer Lyrical. No sé, me da curiosidad de saber quién es Lancer Lyrical. Buscamos un video de él en, en YouTube para ver quién es Lancer Lyrical, para ver sus palabras. A lo mejor son, son como de paz, ¿no? Como dijo Gandhi, como dijo Juárez, y cosas así, como cosas de paz, y seguramente dice cosas así. Lo, hay que verlo, ¿no? Vamos a ver. Suena interesante, yo sé. a lo mejor yo soy un pendejazo, y Lancer Lyrical es un güey que lleva la palabra por todo el mundo. Y yo tratándolo mal. Entonces vamos a buscar a, a Lancer Lyrical. Frances Lirical. Frances Lirical. Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola vos. Hola, buenas noches. Hola. Hola, vos. Saludos, saludos. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, aquí estamos. Ah, ¿cómo te va vos de Argentina? ¿Te acordás? Bien, bien, sí, claro. Mira, eh, te estaba escuchando atentamente y ¿sabés que Estoy de acuerdo con lo que vos decís. Sí. Eh, cuando hablabas los otros días sobre la cortina de humo, ¿te acordás? Ajá. Bueno, eh, eh, lo que vos comentaba sobre el gobernador se me hace que también es una cortina de humo, justamente para tapar eh, con respecto a la falta de agua y a la desaparición de, de personas. Es como muy obvio. Viste okay. que yo te dije que el que ve, el que ve de afuera ve más. Okay. Eh, yo como soy de, de otro país y, y observo mucho lo que pasa, yo veo mucho un, un canal... De noticias que es muy amplio, que se llama France 24, no sé si lo conoces France 24, okay France 24, está muy bueno porque te dan noticias de todo el mundo, okay. de todos los países. Y los comentaristas son de cada país. Hay comentaristas africanos, venezolanos, norteamericanos, es muy variado y está muy bueno. Sí. Y te quería comentar eso, que realmente esto es, es, suena como una cortina de humo, es decir, que se distraiga la gente con eso y que, como vos dijiste, todos lo aplaudan, como que qué buen tipo, mirá lo que hace, está con la juventud, mirá qué genio, y mientras tanto eh, se olvidan un poco de lo que realmente está pasando y de esa manera tenga menos menos presión. Puede ser, sí, como que él trató de trató de ganarse a la gente haciendo este acto, ¿no? Lo que me estás diciendo. Tal cual, tal cual. Mirá, hoy estaba viendo de los peluditos, viste, que, que te siguen a vos. Sí. Ese canal están, los chicos son unos genios, porque la verdad que se la juegan, son re periodistas esos pibes. A mí me gusta mucho y los sigo ahora. Y justamente estaba viendo la manifestación que hicieron con la familia Becerra, pobrecitos con un montón de otra gente que también tiene personas desaparecidas y lo primero que hicieron en vez de eh, en vez de darle apoyo desde, desde el estado no, le pusieron toda policía alrededor, eran como no sé, como 20 30 policías alrededor como una forma de amedrentarlos. Okay. Y quedó horrible eso. A, a los ojos del mundo eso se ve como, en vez de ayudar a esa familia, a salir a ellos y de, de, de, invitarnos a charlar, a conversar, a tratar de, de ver de qué manera se puede solucionar el problema, no, le pusieron policía como diciendo hasta acá llegaste, más de acá no pasás, eh, la verdad muy feo, es, quedó muy feo eso. Hoy lo vimos y fue muy triste, muy okay. triste fue eso, okay. ver el sufrimiento de esa gente y que no no tengan el, el apoyo que necesitan desde, desde el Estado, ¿no? Claro. Y después otro comentario que te quería hacer, que viste que el caso de Devani sigue. Sí. Yo tengo mucha memoria y gracias a Dios me acuerdo mucho, y te presto mucha atención a lo que decís, a las palabras, las palabras son importantes. Qué bueno. Y hay, hay una cosa que te quería decir, viste cuando vos hablabas de que a veces se busca una persona porque es linda, porque tiene pelo largo, porque es bella. Eh, yo te quería hacer una, una observación, eh, una, una crítica constructiva, no negativa, sino desde la construcción, desde el aporte, ¿no? Es que en el caso de Devani, sabes por qué eh, se observa mucho el caso de ella y pegó tanto, no solo en México, sino en todo el mundo. Hasta Europa llegó, porque... Yo veo diarios de Europa, y hasta en Europa sale el caso de Devani. Y la foto de ella es muy emblemática. Es como que, ¿sabes lo que pasa? En, el caso, en, en, en la imagen de ella se funden todas las chicas desaparecidas. Es como que ella de alguna manera representa a todas. Y debe ser porque fue la última foto que se le sacó antes de, de, de desaparecer, de, de la palabra que no se puede decir, antes de que no exista más. Y quedó eso. Y además, eh, todo lo, lo que le pasó a ella fue como una secuencia de una película. Vimos paso a paso lo que le pasó, que en otros casos no se ve así. En otros casos se sabe que desaparece una persona o se, después se pone un póster, una imagen, pero nada más. En cambio, lo de ella fue lo último que se vio. Entonces no es porque sea bonita, alta, piel clara, no. Es porque en ella se depositó todo, es como que la, ella llevó la carga de, de todas las demás. Como yo te comentaba acá en Argentina, el caso de María Soledad Morales, que si bien pasó hace más de 30 años, 30, 30, 32 años creo que pasó, que se hizo el homenaje hace poco, todavía sigue impune, porque hay mucha gente que todavía no fue condenada. Es decir, el caso sigue abierto. Acá en Argentina lo que tienen es que el caso no proscribe por tiempo, sino que continúa. Mientras más aportes se, hayan, se, se, se encuentren, si, si hay más pruebas... Pues, es decir, el proceso continúa, ¿me entendés? Es decir, por eso ese caso fue tan emblemático, porque fue la primera vez que en Argentina fue el primer caso de femicidio visible, por eso es un caso emblemático. Yo te subí dos informes por WhatsApp, cuando vos quieras los lees, yo sé que a veces no tenés tiempo, pero te lo subí para que veas cómo fue el caso de María Soledad Morales y por qué fue tan emblemático. Y el caso de Marita Verón, que sigue vivo todavía, porque la chica no fue encontrada hasta el día de hoy. Pasaron más de 20 años y todavía no la encuentran. Y la madre sigue luchando para encontrarla. La mamá, incluso te cuento una anécdota de la mamá, se hizo pasar por prostituta la madre. Se vestía de de esas mujeres que trabajan en la noche, y se iba a cabaret por cabaret, se convirtió en una investigadora ella misma para poder encontrar a su hija, porque acá también no le daba bolilla a la, las autoridades, la ignoraban. Entonces ella tomó, como quien dice, las riendas y ella misma se hizo pasar por trabajadora sexual para ver si encontraba a su hija. Gracias al trabajo que esta mujer hizo, se rescataron más de 25 mujeres en estado de esclavitud y sometidas entre ellas muchas menores. Por eso te puse el... el te, puse, te subí dos links para que vayas a la historia y veas qué, qué interesante que es. Y cómo una sola persona pudo cambiar tantas vidas. Y yo... Le, te insto a vos, como a todos eh, los que escuchan, ¿no? A todo el pueblo, a todo el pueblo mexicano, a todo el pueblo argentino, a todo el mundo, a quien escuche, que el pueblo es el que puede hacer esos cambios. La gente es la que se tiene que levantar y producir esos cambios. Si desde nosotros no lo hacemos, solamente damos opiniones, y a veces, lamentablemente, hay opiniones que no están fundamentadas. Hay gente que opina porque el aire es gratis, y opina porque sí, o se enoja. En vez de enojarse, hacer algo más positivo unirse, como vos decís, todos juntos, salir adelante y luchar, luchar, luchar. Gracias al caso de María Soledad Morales, se, yo te había comentado que se habían hecho 66 marchas, se llamaron las marchas del silencio, nadie gritaba, nadie agredía, la gente iba, caminaba en silencio y se paraba frente a la gobernación pidiendo justicia, y gracias a eso se rompió la impunidad porque era una familia que había gobernado esa provincia por más de 40 años. Es decir, que pasó más de una generación. Madre, hijo, abuelo, eran gobernadas, por. era como un feudo. Y sí, en sí. muchos lugares del mundo pasa lo mismo. Sí, de hecho vi el documental esa vez que nos platicó, vi sí. el video y ya me informé de ese caso, sí. Viste que qué triste, ¿no? Qué triste. Bueno, pero así como ella, hay miles. Entonces, por eso en el caso de Devani, pegó tanto. Porque la imagen de ella dice más que mil palabras. Es como estar ahí muestra la desolación y el abandono de tantas víctimas. Es decir, es como, es como verla, es como sentir lo que siente la víctima. Por eso pega tanto el caso de ella. ¿Entendés? Por eso es tan importante que la gente se una y luche. La única manera de lograr cambios, Oxlack, es que la gente se una y salga, luche, pida, grita, exclame. No se queden, no se queden. Acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no salimos, no luchamos, no pedimos, no pasa nada, nada cambia. Hoy se hizo justamente la séptima marcha, que acá, acá se le denomina Ni Una Menos. Ni Una Menos es una organización que lucha justamente en contra de las desapariciones y del maltrato machista que existe en la sociedad lamentablemente y muchas veces estas cortinas de humo se arman para que justamente la, eh, la gente se olvide un poco y piense en otras cosas, ¿eh? en, en, en cosas banales, como aplaudir a un muchacho que yo tampoco lo conozco, no sé ni quién es, te digo la verdad me lo nombraste, no, no, acá en Argentina no lo conoce nadie, y nada, viste qué sé yo es, no tiene importancia, no le demos importancia a esas cosas, centremos nuestra fuerza, nuestra energía en lo importante, vos sos un tipo de derecho, sos un hombre, entonces vos sos un hombre hecho y derecho, vos dale para adelante, seguís con lo tuyo, que nosotros te amamos, acá te apoyamos todo, y sos un, un hombre de bien, lamentablemente, Ox, que es cierto, se han perdido los valores, muchos valores, muchas enseñanzas buenas, mucho, mucho que antes se, se mamaba en la casa, y ahora lamentablemente se ha perdido y a veces los chicos muy jovencitos toman de ejemplo a esos ídolos, a esos personajes que parecen fantásticos, y en realidad no es tan fantástico, a veces no está tan bueno seguirlos. Sí escucharlos, eh, está bien la música, por ahí nosotros somos de otra generación, entonces por ahí no entendemos mucho esa música de los chicos, pero está bien acompañarlos los hijos, hay que estar atrás de ellos, charlar mucho, se perdió mucho lo que es la el diálogo con los hijos, ¿viste? Eh, por ahí, como vos decís, le dan plata a los chicos, así, toma, anda a bailar, anda a tomar algo, y no, no, no te tomás ese tiempo de preguntarle con quién va, a dónde va, qué hace, qué no hace. Y el chico le, le haría bien, ¿viste? Que el padre le hable un poco, la mamá también. E, eso hay que volver a eso, a la fuente, ¿viste? Ok, muy bien. Muchas gracias. Siempre su opinión es muy muy oportuna. Le agradezco mucho que, que siga el programa. Una disculpa por todas las groserías que dije. No, no, por favor. No, no, no. ¿Sabes por qué me gusta? Porque eso es honesto. Y eso habla bien de vos. Muy bien. Pues un abrazote hasta Argentina. Un abrazo. Dale, muchas gracias. Bye. Ella tiene razón de que, pues, ya a lo mejor nosotros... Pues bueno, de todas maneras, a cualquier persona le pasaría que no pues que no entendemos eh, la música de los jóvenes, ¿no? Que no entendemos sus gustos. Por eso pido una disculpa para quien se haya ofendido de que dije que, que el freestyle o el rap o estos cabrones que en cada esquina están a, echándose de habladas. Eh, quiero... Quiero... Eh, pedir una disculpa y... Con esta disculpa incluso vamos a poner un, un clip de Lancer para escuchar, para escuchar su talento, para escuchar eh, las palabras que tiene para decirle a la sociedad, para, para escuchar esto que fomenta la cultura. Entonces, perdónenme por, por hablar mal de, de este Lancer, no lo conocía. Y aunque a lo mejor el freestyle no me llame la atención, no tengo por qué ridiculizarlo, ni mucho menos. Entonces, vamos a poner algo de Lancer para, para escuchar, escucharnos sus, sus palabras. A lo mejor es un profeta y yo no le he dado esa oportunidad. Vamos a, a poner el video de Lancer. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Me da mucha curiosidad qué, qué es lo que dice. Se está trabando mi transmisión. Gracias a nixo Goria, o ¿cómo te llamas? Pestaña Chrome, Lancer contra Joiker. Lancer contra Joyker. Vamos a ver de qué trata esto. ¡Pierra, papel, vamos a ver quién inicia. Inicia Lancer, lindical. Eso. Vamos a iniciar con Lancer, eso es bueno. Vamos a, Vamos a escuchar las palabras que tiene para la humanidad. DJ prevenido. Jurado, prevenido. ¿Están listos allá? Sí, estamos listos. Se va a derramar flow aquí. A ver. A granel. Órale. A granel. ¿Están listos para lo que va a suceder? Sí. sí. Pon esa mano arriba así. Moviendo el cuello. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Todo el cipher. En 3, 2, 1. Clase de frita, y por qué escucha lo que hago mi hermano y la gente grita. Parece que es cumpleaños cuando hago visita, porque en todos lados que llego cantan las mañanitas, señores oh. y señoritas. En todos los lados donde llego cantan las mañanitas, señores y señoritas. Espérenme que esto va a cambiar mi vida. Qué bueno, perro, te juro que rapeando yo soy el mejor vocero. Te juro, perro, que yo rapeando soy mejor que no sé quién. Hace rato quise imitar, y creo que eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Que, que yo soy mejor, que... A ver, vamos a ver qué más dice. Si el flow fuera un sombrero, observa el tamaño y la calidad de... Pero... ¡Qué lío, qué lío, mami! Anda. Si el flow fuera un sombrero, algo de la calidad de este rapero. Me está cambiando la vida. Sí, sí siento como que sí me está cambiando la vida. Déjame ver qué más, qué más dice. Bueno, Le va a contestar el otro tipo. Vamos a, a escucharle. ...día frente del espejo, porque la verdad, como para que alcances mi reflejo, va a ser otro día muy triste, mi viejo. ¡Ah! Muy triste, mi viejo, pero no lo harás jamás. Por eso es que te transformas. Tú eres un mariachi que no tiene dinero y te vio sacando la mano para subirte en Reforma. ¡Uh! <risa> Tú no eres bueno para rimar y lo que vas a hacer es que es extraño. A los mariachis los contratamos por cumpleaños y a ti te contratamos para que rapees y trapees bien el baño. ¡Ah! Sí, ya... No sé, en mi tiempo, Gandhi hablaba cosas interesantes. Este... Martin Luther King se aventó una... un ¿Cómo se llama? Martin Luther King se aventó un... ¿Un, un qué? ¿Se aventó un qué? Se aventó... Martin Luther King se, se, se aventó un, una declamación, ¿no? ¿Cómo se le llama? Increíble, ¿no? Increíble, maravillosa, que movió masas. Un mitin hizo Martin Luther King. Hasta, hasta Colosio, que lo mataron. Tengo hambre de sed y justicia, ¿no? Recuerdan una oratoria, un discurso. Eh, en mis tiempos, eh, los... Los monjes en Vietnam se se, se autoquemaban ¿cómo se llama eso? Se prendían fuego ellos mismos para, para no hablar, pero demostrar y con su acto este hacerle ver al gobierno la inconformidad. Me acuerdo de esas, de esas escenas cuando los, los, los monjes se prendían fuego se inmolaban exactamente, pero aquí, este, el Lancer, Lancer dice unas cosas que, Dios mío santo, qué maravilla, nunca pensé que todos estos personajes se vieran opacados con, tengo más flow que tú, que sirves para trapear el baño, chingón, sí. Como por eso, por eso este gobernador fue, fue por él su cara carnal, la puse sobre del WC y a limpiar, este reforma anda buscando mariachis, con razón no los encuentra porque están en Garibaldi, oh. por supuesto te mato al suelo, tú vas a visitar a tu abuelo en el cielo, estamos en Garibaldi, vas a besar el suelo, porque saco un te de mi violonchelo, mira sabes uh. que esta temática entera me parece una mierda, se lo digo a todos los días afuera. es como si él fuera para Venezuela, competí conmigo y en mi suelo le pusieran música llanera, por favor, ah. Algo, no quiero ofenderlos, pero creo que los morros que les digo que veo en la esquina rapeando todo el día se avientan unas rimas más interesantes, neta. Neta, neta, si ¿sí les gusta este Lancer, ¿Ya es, ya es fuera de coto, ¿sí? ¿Es en serio? Veas que desespera, yo ya estoy en tu terreno, así que no se queje, perra. Si tengo que rapear, sobre música. Vamos a, a contestar esta llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, soy la abuela Maclovia. Ah, abuela Maclovia, buenas noches, bienvenida. Gracias. Uh, bueno, respecto a lo que está pasando esta noche, yo tengo varias conjeturas. Dígame, dígame, abuela más? Maclovia de unos periodos terribles de desesperanza de desconsuelo de desatención espero que empecemos a cambiar verdad sí queremos con esto con este gobierno queremos que se vuelva Ay, al menos apoyemos a la juventud porque al menos tú que estás joven pero yo que estoy más joven que tú, vengo mm. eh, de una situación bien difícil en buscar solo nuestros sueños, los que teníamos. Ok. La, la situación del gobernador es patética. Se vuelve a exhibir porque eh, el, esta persona, el rapero, este, es como cualquier otra persona normal. Y debió haber seguido su proceso en mi migración. ¿Cómo es posible que él haya ido personalmente? Eso es, cayó a lo más bajo. Uh -huh. Pero bueno, él, él, se está, él se está reflejando en los jóvenes de 18 años que pueden votar, uh -huh. que lo pueden seguir. Okay. Sobre eso, eso es político, eso es, eso, de esa manera se está manejando. Ok verdad eh, eh, los temas de los eh, cómo se llama sí. de los músicos Sí bueno de, creo que con, to, eh, con todo el respeto que tú me mereces creo que pues, necesitamos dejar a los chicos que ellos sigan sus sus músicas sus tiempos sus etcétera sí verdad igual que nosotros seguimos a, a alguno de nosotros porque antes de que no había internet y todo eso, pues lo, el único consuelo que tenías era o leer o ver la televisión. Uh -huh. que, aunque todos sabíamos que nos estaban mintiendo, no podemos decir nada ni hacer nada. Ahora es un momento de cambio. Y, y esto que estás haciendo es excelente porque nos están abriendo y están haciendo que los, las personas y más que nada, los jóvenes reaccionen y, y comiencen a pensar no te creas, yo he visto jóvenes que aunque siguen un rapero un, de lo que sea, de música y esto y lo otro, y empiezan a a, a este a, a, sí, o sea a ver cómo está su, su situación ¿verdad? en su, en su ciudad etcétera, sí eh, yo sé que, que el agua es importante para todos, uh -huh. pero no estoy de acuerdo en lo que dijo el, el, mi joven que acaba de llamar, ni que me disculpe, pero es una prioridad, claro que sí, es una prioridad, pero si uno, se basa, si uno va a seguir eh, el derecho de, que, de exigir que no te quiten el agua... Uno debe de informarse por qué no hay agua. Él tiene la obligación porque tiene bebés de saber el motivo por qué no hay agua. Igual, el, el motivo por qué están matando mujeres, por qué están secuestrando niños, etc. Eso es una... Todas esas situaciones son, nos incumben a todos. Y tenemos que estar envueltos en todo. Todo es prioridad. Sí. Igual que eh, el derecho que tienen los jóvenes a escuchar la música que les gusta, está bien. Pero, por ejemplo, este joven va a haber críticas y todo, y pues sin embargo va a seguir igual, porque supuestamente ahora es, está empezando a cambiar la situación. Ahorita que va a haber votaciones, están viendo muchas... Uh, problemas, pues, y, y malos manejos, pero sin embargo, todos esos jóvenes que vienen atrás, son los que tienen la responsabilidad de cambiar todo eso, sí y um, este joven de ahí, de ¿cómo se llama?, Samuel, Ajá. Um, él es un ambicioso, él no conoce la pobreza, no conoce nada más que la el poder, y se está reflejando en que se está viendo por el por el uh, votante joven que sabe que todos esos que van cumpliendo los 18 años ya pueden votar y ¿Sí? si les da un poco de lo que ellos quieren eso va a ser beneficioso para él sí, El de cabeza y si todos los pobladores y en este caso me refiero a Monterrey porque somos muchos estados que estamos igual Empiezan también a, a ver noticias, a, a meterse en la política un poco. Yo sé que es aburrido a lo mejor, pero a lo mejor también les conviene, porque por ejemplo, ahí pueden encontrar oportunidades mejores, tanto para el hombre como para la mujer, para los niños. A lo mejor pueden encontrar cosas que, que les ayuden a mejorar y no pasar tanto tiempo en los trabajos y sin más tiempo con sus familias si ellos se enfocan más en buscar um, apoyos que los ayuden a comprar sus zapatos nuevos, pero que los eh, que vean los beneficios de que pueden aportar ahora este gobierno que está haciendo yo no te voy a decir que yo no le voy a dar yo solamente estoy viendo cómo se están manejando las cosas y antes nadie tenía una pensión absolutamente de nada todos los Tú veías atascadas todas las ciudades de señoras y señores ancianos, más que yo, pidiendo limosna. Era de veras, viviendo unas situaciones bien, bien horribles. Y entonces, este. Bueno, eso era mi comentario. Muy bien. Pero no sé, ofendan, ¿verdad? Me entiendan de que yo no quiero este. Yo no quiero ¿cómo se dice? causar controversia, pero solamente tratar de que pues que piensen más, que parece los dio el cerebro diosito, y este no te enfoques en los tipejos que salen ahí que andan hablando <ríe> cosas. Todavía. Y este y pues bueno gracias bueno un abrazote un abrazote que esté bien muchas gracias. me da mucho gusto cuando llama por teléfono y da su opinión a pesar de que estemos hablando de otras cosas eh, gracias por escucharnos no, pero, es por los... que, pero es que mira este eh, yo te vi sí, como yo lo sentí yo me me enojé mucho me encabroné <risa> mucho con esa situación de aquí. El gobernador fue a sacar a este tipo. Sí. O sea, al, al tipo me refiero a cualquiera, ¿verdad? Uh -huh. Pero en este caso, a un ciudadano venezolano que tiene que pasar por alguna situación, tuvo que estar ahí y tuvo que haber pasado por un proceso, igual que cualquier otro mortal. Exacto. ¿Verdad? Y sin embargo, fue exclusivamente ya sacarlo. ¿Por qué lo no sacó? Eso es una, es una instalación federal. Él no tiene por qué ir a sacarlo. Eso es un delito. Sí, pues es como el ¿verdad? tráfico de influencias, ¿no? Por, por ese influyentismo ah. pudo sacarlo, pero él tenía que pasar el proceso ah. que le hacen a todos. Imagínate lo que, lo que está demostrando, la capacidad que tiene. Está demostrando este poderío, ¿cómo se dice así? Que él las puede. No, para eso hay un proceso... Él tuvo que ver, okay, está bien joven, punto, tiene que pasar un proceso y, y se tiene que aguantar. Exacto. Porque todos los otros, los hubiera sacado a todos los que estaban ahí. Y se los hubiera llevado a su casa. Exactamente. Y yo no estoy en contra de nadie. A mí me gusta el rap, me gusta todo. Bueno, hay de rap, de verdad. <ríe> sí. Pero, no, sí, de verdad, de verdad me gusta todo eso, porque yo tengo un hijo. Sí. Y los escucho y todo, y yo he visto pero hay de raps a raps. ¿eh? Es, sí. es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Hay raps muy, muy constructivos y hay unas raps que me van a disfrutar, que son basura. En serio, que dicen nada más pura mierda, pura tontería. Y en eso deberían también de pensar los jóvenes. ¿Qué me está dando este? O sea, bueno, y este, y en lo del agua, bueno, Sí, hay una falta de agua, pero ahí está involucrado el, el gobernador. Sí, pues claro. Entonces ahí hay corrupción, entonces que por qué está así. Y pues que se vayan a hacer este marchas, etcétera, por lo del agua. Claro que se va a hacer un lío más grande conforme le esté faltando más y más el agua, eso seguro. Y lo importante de todas estas situaciones que están pa pasando en las familias, a ver, este, este señor que tiene a sus. recién tiene a sus familiares, recién, que se, que se los desaparecieron. Era porque el, el gobernador ya no hubiera estado allá, es más, ya no hubiera andado allá buscándonos. Sé. Exacto, exacto. Pero, híjole, esperemos que mejore la juventud, porque si no vamos para atrás. Te amo, cuídate. Gracias. Un abrazo, que esté bien, abuela. Gracias. Bye. Bye. Pues ahí está, ya habló la abuelita Maclovia, y vamos a comenzar esta llamada. Cinco minutos, cinco minutos tenemos de llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Habla Juan de Monterrey. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. O pues, sin agua, te lo juro. Sin, sin agua. No, no tenemos agua. Este, estaba votando mucho yo no voté por por Samuel pero pues sí nos trajo muchas desgracias ¿quién más había de, de las votaciones? estaba Samuel y ¿quién más estaba? Está Clara Luz pues, de es... hecho todos decían que no votáramos por Clara Luz porque ella era esa de plata de blancas que <risa> el, y, y mira como quiera no pues montaron eh... por ese ese muchacho y este puros feminicidios puros este muchachos este que se que raptan que matan sí. se llevan este no está, está bien feo este no no este es insoportable estar sin agua claro y fíjate que... que en cuestión del agua pues viene siendo la la pieza que faltaba para el caso de Devani. sí aunque no lo creas, este, es, es exactamente la pieza que faltaba, y qué bueno que lo sacaste el tema, porque desde el caso de esta María Fernanda, este, que Samuel dijo que no estaba, que no estaba desaparecida, que ella se había ido sola. Ok. Desde ahí, bien mal. Sí, sí. Bueno, desde entonces no había llovido en Monterrey incluso eh, se desapareció Devani de y anduvieron en las búsquedas y me acuerdo mucho que pensaba chin, ojalá no llueva, no le hace que hay sequía. Sí. ojalá no llueva porque andan, andan en las búsquedas y andan buscando a la muchacha Sí. y no, este no llovió, te lo juro no llovió y estuvieron los 13 días entonces sí, si, como dicen ella cayó en la cisterna la cisterna se llenó de agua y luego el agua hizo que la, la bolsa flotara y luego se quedara en un compartimento de 20 centímetros y luego saliera su celular y saliera sus llaves y su botellita de gel y se derramara en el otro, en la otra cisterna. Entonces este, ese agua salió, si no había llovido en tantos días. Ahí sequía quía en Monterrey, alguien con una manguera, llenó esa cisterna ok este, hicieron la pieza que, que faltaba ¿Cuántos, para... ¿cuántos días tienes? o sea, te quedas sin agua son como tres días, o sea, por ejemplo hubo dos días sin agua y luego después este la reducen y por ejemplo ahorita ya se va el agua llega como a las cuatro de la mañana y a las 10 de la mañana se van. Ok, entonces, pues ahora sí que algunos días se bañan y otros no. Sí, pues se supone que tienes que aprovechar en la mañana para bañarte, porque si no ya. O sea, es como a las 10 de la mañana lo cortan. Ok, ok, pues qué lamentable. ¿Cuánto tiempo llevan así sin agua? Ya vamos como un par de semanas o más. Ok, bueno mi hermano, pues eh, esperemos que se solucione de alguna forma, porque si no esto va a grabarse cada vez más. Pues en las noticias pasaron que aunque hace mucho, cuando empezó lo de lo del problema del agua, que habían hecho, que habían desviado el agua para que no se llenara la empresa de la boca. Lo denunciaron en un... En las noticias... Este, entonces sí, sí hay así como que alguien que está desviando el agua para que la presa se seque. Y en redes sociales denunciaron un tubo en la cola de caballo, sí. ahí en Santiago de Nuevo León, sí. donde supuestamente están desviando el agua. Ok, exactamente es lo que habíamos hablado y se supone que es por eso la falta de agua y precisamente es por algo que el gobernador está haciendo. Sí, en redes sociales dijeron que querían hacer este, unos residencias ahí, en, hacer un laguito para los ricos y que se si fuera privada la empresa y hacer edificios. Voy a buscar ese o video. No si alguien lo tiene, mándeme ese video donde se ve cómo están extrayendo el agua para llevársela a otro lado y por eso la falta de agua en Monterrey. Sí, sí, sí. Muy bien, mi hermano. Te agradezco la llamada, te agradezco que nos des tu opinión y nos des testimonio de que efectivamente hace falta agua en Monterrey. Sí, sí, yo te sigo desde aquella niña que estaba en Rusia que volaba. Uy, oh, ya tiene rato, sí, sí. Sí, sí, sí. Y este que decían que volaba la niña y salió que no, que sí. <risa> era un parque que estaban construyendo ahí en eh, este Tanzania, no sé qué. Tan, tan, tan, tanzania, Tanzania, sí, sí, exactamente, exactamente sí. El, el perro se llamaba Tarzán. Oh, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. <risa> Muy buen caso. Debo de tener el video ahí, debo sí, de tenerlo. Estoy, padre, ese, o sea, quedé, es, desde ahí me quedé bien impresionado. Y, porque yo antes me creía todo. O sea, yo lo que veía, sí, no lo cuestionaba. Yo, para mí, la niña abuela. <risa> sí, sí. O que veías el fantasma en extra normal y decías, ah, sí, sí se ve algo ahí que va, y era la cola de un perro. Sí, exactamente, ¿Qué sí. sí. Qué buenos casos los de antes, la sí, verdad. Está, padre, sí. Muy bien, mi hermano, gracias por la llamada. Te mando un saludo. entonces que estén muy bien, saludos. Bye. Hasta luego. Bye. Entonces, seguimos escuchando al Slaser, o como se llame. O ya nos quedó claro la tipa, el tipo de palabras que, que dice. ¿Ya no lo escuchamos? Vamos a escuchar una última llamada esta noche. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Quién habla? Hola, hola. hola ¿Qué tal? Bu Buenas noches, Oslac. Hola, Eduardo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos hablas? De Querétaro. Desde aquí nada más para platicarte rápido sí. aquí bueno mi opinión o mi punto de vista que bueno la realidad de lo que decíamos de los gobernantes y el poder que tienen eh, creo que está más que visto que realmente nada más son una una máscara una representación o avatares de lo que son realmente los que están detrás que manejan todo esto del crimen organizado entonces como tal no creo que ellos tengan un poder que puedas decir que Pueden manejar ciertas cuestiones o pueden resolver esas cuestiones del agua. Sí. Son meros actores, nada más para dar la cara a la ciudadanía. Para tener tranquila a la gente y ponen a este tipo de personas. Ya lo vivimos con, con Peña Nieto, ¿no? Sí. Que las doñitas votaban porque era guapo. Sí. Y ese cohete pues está tratando de hacerse famoso entre los, entre los chavos. Por eso se fue por lo del cristalero este que que al final de cuentas lo que quiere él es audiencia, por eso lo mete en redes sociales. Ok. Porque está bien, como canalizar votos, me imagino, para su partido ahora que, que salga él, o no sé si haya reelecciones de en ese estado o cómo vaya a ser la siguiente. Sí, tiene razón, para que también este fristalero le haga publicidad, ¿verdad? Sí, más que nada, llamar la atención de los jóvenes, que realmente eh, eh, sí está en decadencia toda la juventud ahorita, o sea. Sí yo lo veo en redes sociales, en Twitter, en, en Facebook, cómo se expresan y cómo opinan, y ahorita estamos en decadencia como tal, ya no, ya ni siquiera quieren estudiar, entonces es fácil que puedan ser gobernados, como dices, cualquier pendejo puede gobernar su mente, así que con el perdón de la palabra, pero como dices, a veces las groserías son las únicas que pueden expresar lo que uno puede decir en este tipo de situaciones, o sea, es, yo veo todos los chavos que se quieren ir por el freestyle, por raperos, por el fútbol, por videojuegos, quieren hacer la universidad viendo videos en YouTube, que no es, no es malo, ¿verdad?, informarse por medio de los videos y todo eso. Pero pues ya quererse sentir profesionistas y aparte querer agarrar ya nada más eh, las redes sociales y querer vivir de eso. No se quieren preparar, nada más se quieren dedicar a eso y piensan que de esa manera van a salir adelante a diferencia de, por ejemplo, youtubers como tú, que en su momento, ¿no? Que tú sí te ves como una gente preparada y te ha seguido este, eh, avanzando en, eh, en forma cultural y todo eso. Ya no es lo mismo. Ya, ya todos quieren hacer este videojuegos, streamear, este, hablar de, de freestyle. Entonces, creo que vamos en decadencia conforme vayan pasando ahorita más los siguientes años se van a ver cosas mucho peores de las que estamos viendo ahorita. Okay. Y los que nos damos cuenta, vamos nada más vamos a estar haciendo el coraje encerrado, viendo cómo, cómo por impotencia no vamos a poder hacer nada, porque es la mayoría. Vemos que el 90 o 99% de los demás está en decadencia, sí. y pues no, no vamos a poder hacer nada. Okay. Hacia allá está empujando todo. Sí, sí, precisamente pues los jóvenes son, ahora sí que son el futuro y pues no está tan bonito el futuro, no se ve tan bonito, ¿verdad? No, la verdad sí, sí, este es muy decadente, yo veo cómo se expresan en redes sociales, en Twitter y, y es poquito a lo que creo que va a venir posiblemente. entonces eh, van a venir gobernantes todavía peores, eh, van a venir eh, unos métodos de subyugación todavía peores para todos los demás y sí, vamos a empezar con las escasez de, de muchas cosas, de agua, de, de comida, de eh, ver el presidente, no es que me quiera meter con él, con el abuelito, ¿verdad? Pero está apostando por, por los combustibles este fósiles, en vez de apostar por nuevas tecnologías, tratar de aumentar la, la mente de los jóvenes, ¿no? A inspirar a desarrollar tecnologías nuevas adoptar tecnologías nuevas que nos lleven hacia otra parte y no estar sacando energías fósiles y estar contaminando todo, o sea, está está mal todo el sistema sí. quiere eh, solucionar todo a corto plazo este y no está pensando a más allá y el daño que, que nos va a hacer todas las todas los, las acciones, las decisiones que están tomando ahorita, pero pues sí, va a ser para eso y más, y era todo nada más expresarte esa, esa situación y, este, sí. y saludarte, ¿no? Y, por último, a ver si hay la posibilidad de que, terminando tu transmisión, este me puedas ayudar con algo que te que te voy a mandar por el chat, si me lo permites, ¿verdad? Este, pues, mándamelo y ya lo checo. Sí, bueno, te agradezco bastante, Oslac, que estés bien. Saludos. Ya no te nuques. Saludos. No, no vamos a poder hacer nada con los Corex. Gracias. Bye. Bye. Ya, ya me están haciendo efecto las pastillas, de hecho son 12.25 gente, y pues ya, ya me están haciendo efecto, ya estoy más calmadito, ya estoy más relajado, si sí se alcanza a notar que ya estoy como cerrando los ojos, eh, tenía anuncios, pero ya no me acuerdo, Alguien me pidió mi Paypal, es el que está en pantalla, Oxlack Investigador. Gracias. Sí. Hay más llamadas, pero pues ya fueron suficientes llamadas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quieren que hagamos? Ya ya mi cerebro ya está durmiéndose. Daniela Borel, lo lograste, el Ox te está poniendo atención. Lorena, ¿quién es Lorena? A ver... Lorena, Lorena. ¿Le contestamos o no le contestamos, gente? ¿Le contestamos o ya no le contestamos? ¿Una más? Bueno, una más, pero cinco minutitos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal, Osla? Buenas noches, habla Gilberto de Chiapas. ¿Cómo Ducla. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido. Hola, hola, muy bien, muy bien. Gracias. Oye, Oslac, este, antes que nada quiero aclarar que este. Yo me considero de la legión Oxlack, ¿no? Yo siempre he estado de acuerdo contigo, en todos tus en vivos, te sigo desde hace muchos años. Este... Pero te quería poner en contexto con lo de lo que le pasó a lanza Lirical. A ver, pues, a ver, este... platícanos. ¿Cómo? lance qué? Sí. Lirical. Ah, ok, ok. ¿A ti te gusta el freestyle? ¿Tú a le sabes yo, a eso? A mí, yo soy, yo soy seguidor de las batallas. Yo no freestyleo, pero absolutamente nada. Simplemente... Me gusta, es algo que me gusta, ¿no? Ok. Ok, cuéntanos lo que le sucedió, a ver. Quiero, quiero, aclarar, quiero aclarar que yo ya estoy grande, o sea, yo ya tengo más de 30 años y, y yo lo empecé a escuchar desde el 2014, ¿no? ¿A poco desde esa época ya estaba este freestyle? Desde, desde mucho... No, no, no, yo empecé a escuchar el freestyle como tal, en el 2014. Uh -huh. Ok. Ok, mm. pero... Pero desde antes, esto em, empezó desde antes, como en los 2000, ¿no? Este, no sé exactamente qué año, pero empezó como una especie de subcultura del hip hop, uh -huh. que este, que hacía batallas y pues realmente es eh, una batalla tal cual como tú lo has dicho, ¿no? Insultarse y ganar, ¿no? Pero a través de los años, este, eh, como que han, han ido subiendo el nivel. Y eh, este poco a poco eh, es como no sé, como, como un gusto de, de, de una de un barrio. No sé, estos chicos vienen desde, desde muy abajo, desde un barrio. Este, ok, pero, eh, pero cuéntanos lo de este chico. Lo de Lance, sí. ah, muy bien. Este, a Lancer él tenía un evento en, en Monterrey. Ajá. Y lo detiene, este, inmigración por, este, creo que a ellos les piden visa. Uh -huh. en no nada más pasaporte, sino visa. Okay. Y tenía algún problema de estos. Entonces, hay una comunidad dentro del, del, de la comunidad de freestyle. Que, este, como son los demás raperos. Y, este, y varios, este, comunicadores de, de YouTube. Uh -huh. Entonces, este, su representante... ...este, en Twitter... ...informa que lo... ...prácticamente lo detuvieron... Uh -huh. ...y, este... ...no sabían... ...nada de él, o sea, llamaron al Locatel... ...y no sabían absolutamente... ...nada de él... Uh -huh. ...entonces, ponen en, el, en alerta... ...porque lo detiene, no nada más Migración... ...fue este... ...la Marina y otra corporación, creo... ...entonces... Eh, ...su familia estaba espantada... ...porque... Les quitaron el teléfono y no tenían comunicación con él. Y, y, y este, pues, tú sabes que estamos en México y cuántas historias se, se, este, se saben, ¿no? De que, de que desaparecen y de repente, no sé, se les pasa la mano, torturas, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, entonces la comunidad de Freestyle empezó a retuitear todo, todo este show. Sí. Y Franco Escamilla, no sé si tú sepas, pero él le, le apasiona el freestyle. De hecho, ha tenido alguna que otra competencia, ¿no? Sí. Entonces, al, al, al a, a Franco Escamilla le, le gusta y sigue este mundo del freestyle. Y pues este él también repitió eso. Y este creo que no sé si tal, el, el número personal del, de ahí del gobernador de Nuevo León. Sí. Y se comunica con él. Entonces, este, obviamente, aprovecha la situación, pues, para, para colgarse esa medalla, ¿no? Y decir, yo lo fui a sacar, okay. yo este, estoy al pendiente. Eso sí, en eso exactamente sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que, que, este, que no es posible que un gobernador, teniendo tantas otras miles de cosas que hacer, etcétera, etcétera, etcétera, este... Se cuelgue de eso o esté más preocupado por este por algo que no le atañe, ¿no? Entonces, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Este. Muy bien. Entonces, así fueron las cosas, ¿no? Así fueron, así sucedieron las cosas, y fue la comunidad del freestyle el que hizo todo este revuelo, y por eso llegó a oídos del gobernador. Sí. En, sí, este. Y este. Y con lo del freestyle te decía que, este, que es como cualquier, cualquier otra cosa. No sé, a veces el graffiti, por ejemplo, yo no sigo el graffiti ni sé absolutamente nada. Y yo puedo ver un mural en, en una pared y decir, no, pues, magos, ¿no? etcétera, etcétera. Y estoy prejuzgando algo que quizás yo no sepa exactamente bien cómo está. Entonces, este, este, es algo bonito. Si te dieras el tiempo, quizás, este, no sé, eh, o a las personas que no les gusta pues cada quien sus gustos no yo, yo considero que este que todo to, o sea como que todo toda cosa tiene su propia este... sí sí me gusta mira ahorita que termine la llamada voy a poner una batalla de alguien que sí me gusta para, ah okay perfecto para que veas ah que bueno sea. por ejemplo asesino es un es un icono este es es un es un muchacho que salió de de mejor que mejor que asesino es incluso <risa> en serio, ah, sí. <risa> lo voy a poner para que veas que sí le sea esto también ah, perfecto, órale pues este, oh, ser mi, ese era mi comentario ¿no? y este y, y pues muchas gracias por, por este, atender las llamadas gracias a ti por llamarnos y contarnos esto de la mejor manera, un abrazo mi hermano hasta Chiapas ándale, hasta luego Les voy a poner, para que vean que, que sí me gusta, les voy a poner a alguien que, que sigo y que es mucho mejor que quien mencionaron. A ver, vamos. Este, vamos a poner aquí. Aquí vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle. Para que vean que... No, no, no a Oxlack no le gusta, pinche aburrido. Obvio, sí me gusta. Pero... Pero poquito, así como me lucro, que me lucré poquito, así me gusta la batalla, pero me gustan los buenos, como el que voy a poner a continuación, sí este, este, este es una verdadera joya. Este es una verdadera joya para que vean. A ver, antes de que nos vayamos. Woo! <laughs> Épico, demasiado épico la, la chis, chilindrina. Si Samuel hubiera ido por la chilindrina migración, mira, esta transmisión hubiera sido otra. Esta transmisión hubiera sido de Samuel, es el mejor gobernador. Eh, hizo paro con la chilindrina, que la tenían ahí el alcoholímetro. Y pues gracias a, al gobernador votaremos más por él. Pero no va con un pinche fristalero que quien chinga sepa quién es. No, no, aquí hay que saber de calidad. Ya le estoy mostrando algo que es de calidad. La chili chili es la mero chingona aquí. Los pone locos, vean. Yo no, está bien chingón, yo no sé, podriendo defender a alguien más, el gobernador se va con un pitchi tristanelero, quién sabe quién sea. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama, eh, señorita? Yo eh, solamente quiero, este, yo soy rufiana, Oxlack. <risa> <risa> oh, ok. Ok, eres rufiana. ¿Y qué me, qué me, quieres decir? Pues yo aquí vengo a defender a mi, a mi rufiana. Ok. Más que nada. Okay. Que no le estés faltando el respeto, o sea, por favor. Claro que no. Aquí no se le falta el respeto a nadie. Habla Elena. ¿Cómo estás, Elena? Ya acabaste, ya acabaste de cenar. Ya. Es que estaba empezando mis taquitos. Ah, muy bien, discúlpame por llamarte cuando estás a punto de cenar, pues bueno, ¿puedes contarme qué onda con lo del agua o cómo ve la situación ahí en Monterrey? Pues mira, antes de que se me olvide, quiero mandar saludos a todos, a todo tu chat, buenísimos todos, me caen muy bien, eh, mi amiga Evelyn, que no está ahorita, también saludos a ella. Que, que estoy decepcionada porque no le contestaste esa vez, que yo le estuve llamando incluso y no contestaba. ¿Quién sabe qué quería? Bueno, esperemos que se pueda lograr también para que ahora ella me mande mis saludos. Exacto. Ya para la próxima le vuelvo a llamar a ver si contesta. <risa> Muy bien. No, pues nada. No me voy a tardar. Eh, no tenemos agua. Viene unas horas y se va. este Ya todo el mundo está consiguiendo dinámico. Pero pues, se termina, entonces es un, es un caos ahorita. Pero pues hay asuntos más importantes como raperos. Sí, claro. Como freestalleros. Claro, ¿qué, ¿qué haríamos nosotros sin, sin nuestros raperos? Entonces, pues nada, más que nada eso, saludar a todos y, y ya. Muy que bien, muy bien, Elena. Primera vez que llamas, ¿no?, en vivo. No, yo creo que ya me habías marcado hace mucho. Ah, sí, sí, yo creo que sí ya te había marcado. Hace mucho. Muy bien. Entonces, ¿no te has bañado, Elena? Hoy sí, pero, pero temprano. Mañana quién sabe. Ok. Bueno, no hay mucho problema contigo. No eras de bañarte diario, ¿sí? <risa> sí, sí somos limpios, Oxlack muy bien Elena, pero tenemos, tenemos pinacos, solamente que pues no, no nos dura toda la vida entonces, si sí es un caos ahorita oye Elena, antes de que te vayas dime de todas las transmisiones de al menos eh, estos días ¿cuál es la que más te ha gustado? yo creo que esta y yo creo que esta, porque estabas muy enojado okay. y eso me gusta ah, ok solo por eso, y me gusta sí, sí, sí, porque empiezas a tirar a muchas personas y eso está padre <risa> ok <risa> ok Elena pues bueno, ¿por qué? espero ¿Por no, ¿por qué pregunta? pues para saber qué otras transmisiones hacer ah sí, así, así, así de, de chismes, todo eso me encanta, dale, tú todavía no eres ejército, doñita no, no, no, pero para allá voy Orale. doñita pero donita solterona, aparte. ¿Pero donita ya con hijos? No, no, no, tampoco, no. Órale. Muy bien, Elena, pues espero que estés muy bien. Qué bueno que hablaste y te decidiste llamar por teléfono. Ya sabes que aquí siempre eres bien recibida. Muchas gracias y pues cuando quieras venir a Monterrey, este, pues ya sabes. ¿Para qué? ¿Para que me andes carrereando? Que esa vez sí, fuimos a bueno, mejor no, no no no lo digo ay, sí sí, sería yo lo único que me acuerdo es de la cucaracha esa <risa> te metería muchos problemas mejor no digamos nada ¿cuáles problemas? hay ¿Cuál problemas, pero bueno <risa> es broma Bro, bro. Que estés bien, bueno, eh. nos fuimos a cenar y ya pero cuando quieras este, vienes y, y este, pero, yo creo que en los hoteles si sí hay agua, no sé pero ya no o va a ser? estar igual de fresa híjole, no te puedo prometer nada Max. Sí, verdad, es que sí es medio medio fifí no <risa> es cierto, qué van a pensar de mí. pues lo peor no, yo soy bien raza, todos saben bueno, Elena, que estés muy bien, te mandamos un abrazo. Igualmente, saludos a todos, a todos, a Maru, Evelyn, a Yapán, a Carlos Armijo, a, a, a Diego Avilés, a José Ponce, y a todos, todos. Órale, Elena, gracias a ti también, saludos. Bye. Bye. Pues ahí tenemos a Elena que se decidió a marcarnos, y pues ya, es la última llamada porque ya estoy que me explotó la tacha, que ya estoy durmiéndome, eh, pues bueno, de esta manera me tiene controlado el psiquiatra, así que, eh, por un lado está bien, porque sí, sí me estoy durmiendo antes, porque si no, ahorita seguiría hasta las 3 de la mañana, y pues es mejor que me haya cambiado el medicamento, así que, pues mientras me acostumbro, ya estoy cerrando los ojos, así que les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Discúlpeme por el, la intenso, el intenso que fui al principio, sí estaba enojado porque sí son jaladas de que este gobernador se esté poniendo ahí fotografías en Twitter y mostrando ahí con un tipo que no sé qué, ya escuchamos las letras que hace, o sea, ya les mostré una verdadera freestyler, Esta sí es buena, no que este tipo, en serio, no traía nada y el mismísimo gobernador fue a verlo y a traerlo. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias, como algunos lo saben hacer. Eh, bueno, les, les agradezco mucho, los quiero mucho, les mando muchos besos. Les mando abracitos. Mañana subiré video nuevo en mi canal de YouTube. Y para los de Patreon también les subiré algunas cositas. Los quiero mucho, descansen, hasta mañana, recuerden que si quieren apoyarme en Patreon, búsquenme, les voy a dejar el link en mis redes sociales, mañana hago publicidad para que vean a eh, mi Patreon, y ahí podamos compartir algunas cosas, está pendiente la historia del Sam, la psicópata que me estaba acosando, y esa historia pues obviamente no la puedo poner en mis redes sociales, pero con los de Patreon, sí, pondré toda esa historia de Sam la que me estaba acosando y que me había hecho un altar en, para la Santa Muerte, donde me iba, de, me iba a clavar ahí en la, en la estatua de la Santa Muerte. Qué horrible fue eso. Pero bueno, a ustedes se los voy a mostrar en, los, en Patreon. si sí, ya saben, Patreon, vayan a buscarme. Es más, se los voy a poner aquí en el link de la descripción. En el link de aquí del chat, Patreon, ahí está. Denle clic y van a verme. Y ahí está. Ahí está el Patreon para que vayan y me sigan y vean todas las cosas ocultas que tengo para ustedes. De hecho, ahí les voy a subir una foto con, con Elena. Elena, ¿no tenemos fotos juntos o sí? ¿Tenemos fotos juntos, Elena? Voy a buscarla. Y la voy a poner en Patreon, la foto que tengo con Elena. ¿Sale? Ahí nos vemos en Patreon. Los quiero mucho, descansen. Hasta mañana.